del celular. Está digo, brutales. Pero somos los ciclistas los que tenemos la culpa, los que ocasionamos los accidentes. Y esta casa no la podemos tener. Se Mira, te contra el tránsito. ¡Wow, ¡Oh, wow! Oh! Vamos a coger el otro lado. El otro lado es más seguro. Y si no es un ciclista, es un deambulante, sin educación, un adicto, esos son porque usualmente ocasionan los accidentes con los conductores y por ello nos echan la culpa a los ciclistas responsables sean urbanos, sean deportivos, recreativos hagamos todo por culpa de dos o tres que ahí lo vieron